Entonces, como es un registro público, cualquiera de nosotros tenemos acceso a pedir el número... Deberíamos de tener, acceso. este, Bueno, el número uno, el número dos de Avenida Universidad, ¿en qué condiciones está el número mil de, de, de Avenida Universidad? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones tiene ciudad universitaria? Esa alerta fue un plan con maña, porque, por supuesto, usted, usted sí, a lo mejor yo no, voy a checar si está mi folio real en las mismas condiciones que lo tuve en el 89-92 que tengo la propiedad de mi departamento pero algunos espacios no han sido verificados por la gente propietaria, o bien hay personas muy mayores que saben que son propietarios, bueno, que saben que les corresponde el derecho. Que son propietarios? No, no, hay personas, sí. por ejemplo, una persona de 80 años, que sabe que es de ella, pero nunca hizo la gestión, porque no tuvo dinero, porque pasaron 30 años y lo la a la ¿Tiene la ¿Tiene posesión? Tiene la posesión, pero ¿qué cree que ocurre con los desarrolladores inmobiliarios? mandan a gente a cooptar ese espacio, 20, 30 personas. Obviamente si es una persona persona mayor de 80 años, pues se asusta, medio la rescatan sus familiares, estos sujetos duran ahí un mes, dos meses, tres meses, y coludidas esas, ese cartel inmobiliario, se de este hacen enjuagues y se apoderan de terrenos gigantes la autoridad ha sido omisa, yo estoy muy enojada con el derecho, estoy muy enojada en este país el Estado de Derecho es una burla, porque encima de que no tuve dinero 30 años, encima de que no lo logré, encima, bueno, a lo mejor sí fui omisa y a lo mejor no puse la atención suficiente, pero en este momento Colonia Portales está viviendo una situación muy difícil porque tuvimos cinco edificios totalmente colapsados, es decir, se derrumbaron, porque justo esos desarrolladores inmobiliarios hicieron socavones a un lado de un edificio, le movieron el piso literalmente y el edificio se derrumbó. Tenemos el del 56 de Tlalpan y Zapata, tenemos el de Petén y Zapata, tenemos el de Saratoga casi esquina con Zapata, tenemos Tokio y tenemos Trípoli. Totalmente colapsados. Y ha sido omisa la autoridad obviamente la autoridad hace lo que le permiten los ciudadanos o lo que no lo que le, le impiden los ciudadanos. Y entonces estamos en un problema terrible. Yo vengo de una organización, no somos una asociación civil, pero somos una organización de vecinos que se llama Portales Existe. Hemos intentado hacer un censo que nos está costando muchísimo trabajo, por lo que lo queremos es parar la, la, la, la gentrificación y por lo menos que se ciñan, digo, si no puedo pararla totalmente, que se ciñan... A las reglas de las vías primarias, los pisos que te corresponden, sí. las vías secundarias. Pero hemos encontrado en una manzana 16 edificios nuevos, fuera de norma. Y lo peor de todo es que tenemos tres años en Colonia Portales, que a las 2 de la tarde se nos termina el agua. En este momento nosotros hemos pedido información a Transparencia. Dime cuántas alcantarillas construiste desde 2010 a la fecha. Dime cuántas alcantarillas le colocaste a a este a las calles dime CFE dime cuántos postes ¿sí? los otros los transformadores. Tra, cuántos transformadores colocaste tenemos la Green Tower verdad tenemos lo que está ahí en Joco que es este el edificio junto a la Cineteca tenemos en Popocatepe dos gigantescas torres Big Grand. Big Grand. ah pero también está Green Tower sí, no sí. Tower, bueno entonces Estamos verdaderamente... Bueno, aparte de que estuvimos muy colapsados con el 19S, no fue el sismo el que no los hizo. Fueron autoridades y el cártel inmobiliario que vive a sus anchas. Yo camino todos los días con mi perro y todos los días veo... Que tiran una casa y... Que tiran una casa de 100 metros donde vivían un viejito, una persona mayor, y hoy van a vivir 60 personas. O sea... Y, y ahí es donde yo, yo le pregunto al derecho, ¿no? O sea, pues sí, ahí está la ley. Pero cada vez que votamos, cada vez que elegimos, cada vez que, que tenemos autoridades, estamos siendo corresponsales, dejamos pasar y nunca protestamos. ¿Cómo se explica que el PAN sigue gobernando Benito Juárez? O sea, no entiendo. Por eso hablaba yo de la gentrificación de las asimetrías. Esa que, gente... ¿Sí? Esa gente debe los departamentos, ¿no? Pero usted no es el mismo de mi departamento de 74 años, ¿eh? o sea, porque el mío es nuevo. Pero usted vive en el edificio feo que está ahí en la esquina, o sea, no somos iguales, ¿no? O sea, doctor, usted sabe que eso ocurre. ¿no? Sí, Entonces claro, es claro. verdaderamente desesperante. Hoy en este momento el partido este de Morena está postulando al señor Fadlalá Cabani, quien fue uno de los primeros grado, gentrificadores. Usted. ¿No? El señor que está en la Asamblea Legislativa, que acaba de ser denunciado porque pretende manejar o pretendía manejar los dineros de la mil reconstrucción, de Romero, es un señor que estuvo el sexenio pasado y hoy es el coordinador de la sección de reconstrucción de la ciudad. Y él es dueño de la inmobiliaria TUS, TULUS o SUS o no sé qué. O sea, ¿qué es esto? Pues esto es genocidio. Son responsables de eso, y entonces, Totalmente de acuerdo. ¿No? Y, y, y las y los ciudadanos estamos incolumes, estamos impávidos y estamos petrificados. Viendo, esperando que no sea nuestra casa la próxima que tiren. Desgraciadamente ¿No? no nos hemos meneado, no hemos hecho una protesta colectiva para exigirles a las autoridades eso. ¿Cuántas veces han parado ustedes Tlalpan? ¿Cuántas veces no. le han bloqueado las calles al...? Bueno, es una forma de protestar. Es una forma de protestar ante esa situación. Pero insuficiente. Bueno, pero por algo se empieza. Nosotros no podemos dejar que las cosas sigan así hasta que nos expulsen a las nuevas generaciones de, de, de esos espacios. Sí, porque hay desplazamiento forzado. Claro, forzados y, y es peor que una guerra, porque la gente está viendo cómo se va. Yo les puedo platicar, en la casa en la que vivía había un sol precioso y de repente me construí un edificio de 14 pisos juntos. Mi casa se inclina, pues ya no puedo vivir ahí. ¿Qué hago? No, te compramos la casa. Dice no. ¿No? ¿Por qué? Porque ya calcularon ampliar su edificio. Y, y es un pleito que tenemos todos los ciudadanos porque las autoridades lo han permitido. Y aquí ni una se salva. ¿eh? Y eso venimos desde hace 30 años, viéndolo yo, yo, yo le digo porque yo conocí la, la colonia Granada, las canchas de Palmolive, las la canchas de las cervecerías, de la llena Yo este veo puro edificio, voy por allá, no conozco esa zona. Y le pongo el ejemplo. Cuando nos encomendó el jefe de gobierno recuperar los terrenos de Santa Fe, dijeron vivienda de interés social. Y cuando ve ahorita que van a construir unas torres de cuarenta y tantos pisos, y, y con todos los parques de la mexicana, me asusto. Digo, tanto trabajo que nos costó hace 15 años recuperar eso, para eso no. Era para vivienda de interés social. Pero claro, la gente que vive en Santa Fe, pues no estaría muy de acuerdo. Me lo permite una última. este Bueno, a pesar de lo defectuosa que está la ley y a pesar de todo, sigue habiendo la regla de que si es una avenida primaria, este número de pisos, si es una… Calle secundaria limitada a tantos números de pisos. Los gentrificadores, los, el cártel inmobiliario del que le hablo, está en eje central, pero compra Saratoga o compra. Por atrás llegan. Por atrás, y entonces, este, digamos, su número oficial debía ser este, ponen este y hacen un polígono de actuación. Entonces, yo puedo construir, digo, no deben construir, sin embargo, van hasta atrás y construyen 11 pisos, entonces, solo correspondía a cuatro pisos. Y está imparable, doctor. Sí, yo no sé si hay un sismo. sismo nuevamente, qué es lo que vamos a quedar, porque... Menos es... mexicanos en la ciudad. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, pero no es gracioso. No, no, no, no, digo, no es, es gracioso. una preocupación. No es de gracia, es de pena y es de delincuencia organizada, ¿Así? como usted lo señala. Así y es, y es necesario protestar. Este tipo de foros que nos invitan, pues tienen como finalidad, ojalá que salga un documento exigiéndoles a las autoridades que no nos van a hacer mucho caso, no importa, que dejemos constancia de nuestra protesta a ese nivel. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que les decía a ustedes, de, había 40 juzgados de arrendamiento inmobiliario. Ahorita ya no los necesitan. Lo hacen en los juzgados civiles yo estoy horrorizado o en los penales denunciando cuestiones, invasiones y despojos y toda una serie de cosas, pero pero deben de ponerse las pilas, ojalá que eso cambie, de verdad, ojalá que cambie, porque si no, sí va a haber muchos problemas, ya los hay, pero los va a haber más. Sí. a ver Bueno, a ver, usted les da la, la voz... Vamos a empezar hasta allá, hasta allá afuera. Ay, perdón. Me hice para atrás. Sí, es, este, soy afectado por la ampliación de la línea 12 del metro. Eh, vamos a ser expropiados. De, por, nuestra, por, por parte del, del metro eh, del metro, de la ampliación de la línea 12 del metro uh -huh. en, en el 2016 empezaron las obras eh, paramos la obra, fuimos a ver por, de qué se trataba, pedimos información eh, nos empezaron a decir que era el trazo del metro y al oponer resistencia por la falta de, de ¿La transparencia salvación? con que se llevaba esto yo fui atacado, en el momento me, de, me dicen que voy a ser expropiado y me empiezan a presionar. Me mandan a una eh, liberadora de vía, me mandan una una este, inmobiliaria. Desde el 2016 a la fecha vengo pagando a un abogado porque hemos tenido mesas de trabajo, porque viene la constructora, porque viene la, este, la Secretaría de Obras, una infinidad. ...de personas que me han atacado en todos los, en todos los sentidos. Entonces, eh, aquí yo he, he gastado dinero ya de, ya del 2016 para acá. Quiero ver cómo puedo hacer para que se me restituya el daño tanto de lo que he gastado... ...de que se me pague a valor comercial, como indica la ley... ...porque en las mesas de trabajo que ha propuesto el presidente de gobierno, Leonel Luna... ...nos quieren pagar a valor catastral... Y según él, nos está ayudando, incrementando en un 30%, que esto no llega ni al valor comercial todavía. Y como usted bien lo dice, la ley de la oferta y la demanda ya no nos alcanza ni para el valor comercial en la zona. Entonces, este, quería ver yo de qué, de qué forma puedo contrarrestar esto o si, o si puedo eh, darle marcha atrás, porque ahorita... Este, en el periódico Reforma salió que se tenía que replantear nuevamente esto del, la línea del metro, ¿no? Claro. que no, no se ha podido concretar porque no hay dinero para las expropiaciones. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, mire, yo creo que tenemos que... misión de Derechos Humanos local. Eh, si hay una colectividad que está siendo afectada, tiene la... Yo creo que hay acciones colectivas que un grupo de personas puede iniciar, crear y constituir una, una agrupación, plantear la, la defensa, hablar con las autoridades, del gobierno del sitio Federal, la, la Secretaría de Obras, desde luego. Y si no, pues tienen que pagar a precios justos. Hay resoluciones de la Corte Interamericana muy claras, hay resoluciones de la propia Corte, su abogado las debe de conocer. Y desde luego… Cualquier autoridad le concedería un amparo y no le están pagando a precios comerciales. Eso, eso, eso ya lo resolvió la Corte hace muchos años. Es muy fácil decir, te pago a, a valor catastral porque es lo que tú me vienes pagando, pero no es el valor real. De, desde luego que yo, yo, yo, yo, yo buscaría esas cosas, agruparme, asociarme. Si, si, si estamos cada uno por nuestro lado, nunca vamos a alcanzar nada, ni quien nos abra la puerta. Si ven a 30 gente llegar a pedir hablar con el presidente de la corte, con el presidente del tribunal, con el procurador, con el jefe de gobierno, 30 pues ya piden, piden granaderos para que no se metan, pero les van a tomar en cuenta. Si, si no, no nos hacen caso. Hay Saúl Alinsky, que es un libro que deben de leer, les habla de la protesta. Tenemos que protestar, tenemos que exigir nuestros derechos. No tenemos que, pues ya me van a construir un edificio, ya me voy. Yo prefiero que mi casa se caiga a vendérsela al señor que me está perjudicando. Claro, tengo otro lugar a donde irme a vivir, porque me prestan otro espacio, pero tenemos que luchar. Jering, que es un autor alemán de hace dos siglos, decía, el derecho es una lucha constante, tenemos que aprender a luchar y a pelear, y no como el Quijote en un desierto. Aquí ustedes tienen que agruparse, tienen magníficos líderes que les orienten, que cabecen esas causas y, y alguien tendrá que oírlos. Si yo fuera a ser candidato de la delegación de la que ustedes, en la que ustedes viven, a mí me interesaría que me apoyaran grupos de vecinos, no los desarrolladores, que no los voy a ver nunca, porque viven en Miami o Nueva York. Eso se lo aseguro, sí. ¿Ya se oye mejor? No. ¿Le gusta este o prefiere sí, sí, sí. el de la está mesa? Perfecto, está perfecto. Pues voy a aparecer. Ahí este quemado, cantante. No, es de... Cantante. Bueno, o... No, a ver, me lo pongo aquí. <risa> Yo no sé, la verdad. Sí, ese me Es así como lo estamos utilizando. Sí. Y este chuchito, este ¿El de cachete? Pero ¿En el cachete? Sí. No sé. Es la primera vez que me pongo sí, algo así, así ya. Ok. Bueno, ya le doy esto. Ahora sí nos vamos a pelear. A ver. Sí. Yo creo que nos falta esa conciencia social y, y, y aquí los grandes autores siempre señalan, pues mientras le peguen a mi vecino no hago nada, no, ya es hora de que actuemos y que actuemos en conjunto y juntos y que pidamos y exijamos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a la asamblea, pero bueno, pero en lo individual, en lo individual, cada quien, porque nos dividen a nosotros. Porque nos dividen, es decir, tú pásale por acá y los demás que se esperen, uno se arreglan y a los demás los dejan afuera. ¿No se trata de eso? Así es. ¿Así le hacen? Pues tienen, conocen sus estrategias de negociación, dividen al grupo, ¿cuál es tu problema? A ti te pago más, pero cálmame a los demás. Le damos la palabra al compañero, ¿ya terminó? Aquí el compañero que llegó primero. Nadie hay que prota suelzca. Yo sí, después. Ah, le dije, bueno, no hablo sueco. Y ahí que progota su Alemán, sí. Francés. Nein. Ya. Ja. Ja, bon. Bien, mire, sí. eh, más que... Eh, yo estoy buscando una, una figura colectiva Ajá, que, que sea legal. Porque, por Hola. ejemplo, eh, nosotros somos... Eh, del hipódromo Condesa eh, no somos burgueses eh, ahí en ese lugar un servidor tiene un calpulli yo trabajo con grupos indígenas eh, soy comisionado de asuntos indígenas de una organización de derechos humanos eh, y por un lado con, durante 40 años al dueño del edificio yo le he comprado varios apartamentos para mi familia con mi trabajo Además, en estos 40 años el dueño no ha puesto dinero para arreglar el edificio, entonces el edificio se ha venido en, eh, en, en, cada... a, en detrimento, está muy dañado, muy lastimado por tantos años de abandono porque reciben la renta los hijos y la toman, pero no devuelven nada para el bienestar de los inquilinos. Por otro lado, por un lado soy, diría yo, copropietario, porque el señor nunca me ha entregado los documentos, he hecho compra de buena fe, pero nunca he entregado los documentos, carece, él carece de un plano del edificio, el edificio no tiene planos, el predio se paga nada más por el terreno, o sea, tiene registrado el terreno, no el edificio, entonces su venta es irregular. Pero yo por un lado soy copropietario, pero también soy vecino, soy posesionario y veo que tengo vecinos que tienen 20 años, 25, 17 años y que también tienen necesidad de vivir en ese lugar. Pero ahora aparece un fenómeno catastrófico al lado de la irresponsabilidad de los dueños, que son las inmobiliarias. Hay una inmobiliaria que… No, el sismo no nos ha dañado, pero la inmobiliaria ha dañado nuestro edificio. Ya tenemos dos, dos años y medio tratando de llegar en buenos términos a que nos arreglen el edificio, porque nos está dañando. Ya de repente decimos, a lo mejor no amanezco porque se me va a caer la pared, particularmente del lado que ellos están construyendo. Pero observándolos, ellos están tratando de hacer un polígono en toda la cuadra donde vivimos y han hablado con, con los dueños por abajito del, del agua pero nos nos enteramos de alguna manera porque somos comunicativos este de que ya están tratando de vender entonces a otros vecinos también les los dueños les han vendido por debajo de, del agua pero nunca les entregaron un documento les dieron un documento de renta y me dijeron, no, luego te doy el contrato eh, o luego te doy el recibo, este de renta mientras no dan. Y por otro lado, sin decir agua va, venden el depart los departamentos a, otra, a una inmobiliaria, a un tercero. Y eh, yo, yo sigo sosteniendo, yo sostengo la tesis de que la expulsión de cualquier vecino, sea cualquier posesionario, sea dueño o no, es un delito de genocidio. Y lo digo con esas palabras. ¿Por qué? Porque se nos despoja de los derechos que tienen nuestros hijos a la educación en su entorno, con su propio grupo social que ellos han formado. El derecho a la salud, porque nuestros médicos están en la zona. Eh, el derecho a nuestros, a nuestros familiares, a nuestro grupo social con el cual nos hemos desarrollado. El, nos, nosotros le hemos dado plusvalía a esas colonias con nuestras aportaciones, porque eh, si bien no pagamos impuestos directos, si sí los, los pagamos indirectos en, en la zona, porque si vamos al supermercado de la zona, nos cobran los impuestos que se cobran en la zona, indirectos con el predial que el, que los este, los dueños no pagan, el agua, la luz, todo… ¿Qué otros…? Este, el derecho al, al trabajo. Tenemos nuestros centros de trabajo en la zona o en el mismo edificio y de repente vienen y nos dicen, pues ya no te voy a rentar y vas a ir para afuera y ya este están hablando con, la, con las inmobiliarias. Y pues por un lado tenemos que defendernos de los dueños y por otro lado de la inmobiliaria y por el otro lado ¿El de, los, de la hipocresía de los partidos políticos, porque… Eh, yo hablé varias veces con Monreal cuando estaba en campaña y me prometió que sí iba a ver la situación. Nunca se ha parado en la colonia, desde el sismo, desde el sismo no se paró el señor para escuchar nuestras propuestas, nuestras peticiones. No nos han dado soluciones porque inquilinos… O propietarios Tenemos derecho a que se reconstruyan Nuestras viviendas Yo creo que es muy importante Aunque muchos no estén de acuerdo Porque le duele la política A mí no me duele la política Porque nuestro corazón no tiene color Nuestro corazón dice Que debemos de proteger a nuestras familias Y a nuestros vecinos Porque en el momento que veo afectado a un vecino De repente me asomo en el, al vecino Y ya tiene cuarteadura su, su, su edificio también Y no por el sismo y que ya los están tratando de expulsar. Entonces, <coughs> la pregunta es, ¿qué cuatro, figura la cuatro preguntas. La primera, bueno. la primera que le contesto. A usted le están usted está entregando dinero y le están dando papelitos o no le dan nada. Sí. Yo demandaría el otorgamiento y firma de esa escritura. Eso, eso lo tiene que hacer en tribunales. El señor me vendió y, y, y aquí tengo el recibo. O le pagué con un cheque y el cheque estaba su nombre. Ese es una. Ese es una. La segunda, si el vecino está construyendo y le afecta... Hay una figura jurídica que se llama interdicto de obra nueva. Ese interdicto de obra nueva es para suspender la obra que cause daño y el señor no puede seguir construyendo hasta que garantice con una fianza el posible daño que cause a la vivienda de Juan. ¿Ese donde lo solicito? En el, en el tribunal, en un juzgado civil. Eso lo tiene que ayudarle un abogado. Tiene que pedirlo y demandarlo, interdicto de obra nueva uh -huh. o de obra peligrosa. ¿sí? Y con relación a los vecinos ver ver el, el, el, me dice no tiene planos el dueño, entre comillas supone usted que es el dueño, quien le está vendiendo a usted, en el en el departamento del distrito federal, en la tesorería hay planos de todos los edificios de la ciudad. Si ese edificio es de hace 60 años que para ir a solita le van a pedir 22 mil pesos. No, y deje de eso si no entrego yo los recibos del predial. No me quieren entregar no, los planos pero, de no, catástrofe. Pero entonces se va al INAI y pide por transparencia que le digan si tiene o no tiene los planos de recibo. Es un derecho que tiene usted. Y desde luego que es un derecho humano, el derecho a la vivienda, pero una vivienda digna, desde luego. Y si a usted lo están amenazando con sacarlo, le va a dar un infarto y puede demandar el daño moral que le están causando. ¿Por qué? Porque su salud peligra. La incapacidad de vivir con tranquilidad, esperando a ver en qué momento lo sacan, pues eso le quita el sueño. Y eso afecta a su trabajo, afecta a su convivencia y afecta a todos y... y otra vez volvemos a ver: la Comisión de Derechos Humanos no está cumpliendo con su papel. Eh, eh, es que es de caricatura, con todo bueno, el respeto. Entonces pero vaya a la nacional. Porque mire, mire, mire, yo, yo le estoy preguntando todo esto. Sí. Porque eh, hace unos días me abordaron gente de abogados de Nueva Ajá. York. Estaba yo en un. Puesto de que y ellos no podían expresarse, y yo medio mastigo el inglés así, tipo Streeter, y hablé y les hablé, y le digo, oye, ¿qué quieres? Y me comenzaron a preguntar, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, ¿a derechos humanos? Y les digo, ¿y ustedes a qué? Nosotros hacemos defensa de derechos este, a la vivienda, pero en Nueva York, entonces dije, esto me parece interesante. Lo que yo pregunto es, ¿qué tantos elementos jurídicos en el derecho internacional tenemos? para aplicar y exigirle a México que cumpla los tratados, los convenios, los protocolos pues todo México. que se puede imaginar, todos Lo, los tratados todos, internacionales, porque el derecho a la vivienda es un derecho humano básico. Entonces, es ahí donde debemos, por ejemplo, claro. toda la problemática que veo que tenemos en este lugar, todos tenemos ese problema. El derecho a la vivienda, y el que derecho, son derechos eh, más que fundamentales, más que básicos, si no son derechos trascendentes. Las necesidades humanas básicas son alimentación, vivienda, educación y salud. En pues con eso. Si no tiene usted vivienda, pues no puede No tener puede vivir, no. Entonces, este, pues el temor es esto, ¿no? Que somos un, un grupo muy grande que estamos peligrando de ser expulsados de nuestras este, nuestras de viviendas y si yo zona. les digo, siempre se los digo ahí, yo les digo, mira, fácil, aunque sea su el gerente de la inmobiliaria o te vas al bote tú o me voy al bote, pero de que esto va, vamos a tener que ir hasta las últimas consecuencias, lo tenemos que hacer, porque ya se encuentra en entredicho nuestra nuestra vida, Un, el, el derecho a tener una vida digna. Y esto de digno no se compra con nada, porque de, algunos me dicen, oye, ¿por qué no les vendes Le digo, no, porque a mí se me da la gana vivir aquí a mí me da la gana vivir aquí yo no quiero otro lugar, yo quiero este porque he trabajado para este entonces bueno, si nos puede aportar algún libro, documentos claro que, que sí. nos puedan servir para nuestra defensa. Los interdictos de Payares y, y es un libro necesarísimo y ahí va a haber lo de interdicto de obra nueva para que un juez suspenda eso interdicto de Payares y los interdictos sí, perdón. Le, le agradezco sí señor sí Interdictos, Pallares. así se llama, de los interdictos, y, y el autor es Eduardo Payares. Es un libro viejo, sí. pero se mantiene la estructura y le dice cómo presentar una demanda en tribunales, en un juzgado civil. ¿Perdón? Interdicto. interdicto. de Pallares. Era de botas, pero yo creo que por Rúa lo edita. No sé la verdad, pero aquí lo pueden conseguir en la biblioteca de jurídicas. Debe de haber varias ediciones, yo no sé. La verdad, no es tu materia, pero sí. Si yo les mando esos datos aquí mi compañero está tomando nota de lo que les de, quedamos a deber. Rodrigo nos va a pedir que la semana que entra les proporcionemos ese material. Muy bien. este, Para retomar un poquito y aprovechar su presencia, el tema del día de hoy, yo quería poner un poquito de hincapié en lo que había comentado uno de mis compañeros hace un momento. Esto del debido proceso en el tema de los lanzamientos, este, el tema del delito ambiental, como un pretexto para que la fiscalía haga la recuperación y la custodia de un inmueble se está viendo se está volviendo a repetir en distintos inmuebles quiere decir eh, desalojan a la gente la expulsan y, y no hay oportunidad de todo el, el, lo que veníamos comentando de el, las notificaciones etc. entonces la vez pasada hablaban de que en algunos casos hay señales cuando hay un lanzamiento y que ante uno de esos eh, de una de estas señales uno puede girar, tirar un amparo digamos, a, a promover un amparo en donde el juez de distrito va a ver la suplencia, si está en peligro hay menores, si hay peligro de que afecte la vida de las personas hay toda una defensoría de oficio en el, en el Poder Judicial Federal que le puede ayudar en eso Esto es cuando nosotros vemos señales y hay veces que sí se presentan, digamos, la visita las fotografías, etcétera, pero en, eh, hemos visto que en el caso este, donde interviene la Fiscalía Ambiental por el delito de, eh, medioambiental que no existe, sino es el pretexto para la recuperación y resguardo del inmueble. Entonces, no hay ninguna señal, simplemente llegan un día con, en, en la persecución de un delito, que es el delito ambiental, y sin notificación ni nada expulsan a la gente de su inmueble. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros buscar respaldar o asesorar a los compañeros que en un momento determinado ya están fuera, llegan, los votan y, y nos buscan a de repente a los. Yo, yo organizaciones, le voy a decir algo muy, muy, muy, muy, muy pedestre y muy primitivo. Cuando en 1982, 83, 84 y 85 empiezan a darse los desalojos en el centro de la ciudad, la gente pone alarmas. La gente tiene no halcones para vender droga en términos generales, pero si sí gente que veía ya un movimiento de policías por ahí, avisaba a los vecinos. Y los vecinos. Lograban organizarse de tal manera Que ni los granaderos entraban Pero qué pasa si a usted le llegan a las 3 de la mañana Y lo, lo sacan, pues todos sus vecinos están dormidos claro. Bueno, si entonces hay que Ahora hay cámaras que pueden estar Videograbando la calle Que pueden tener observadores Hay formas de organizarse Si nos organizamos contra la delincuencia Contra esa de, delincuencia organizada Tenemos que organizarnos Tenemos que invertir algo si a usted le dicen que van, el Evangelio lo dice muy claro, las mujeres que están esperando a su esposo, algunas se les apagan las velas y otras se van a dormir, pues hay que estar preparados, hay que estar preparados, no le digo que ponga timbre en cada casa, pero hay formas de alertarnos. ¿Cuánto cuesta una chicharra? ¿100 pesos, 200 pesos? Claro. Y, y Yo le aseguro que esas formas de autodefensa, no es para que no paguemos, no es para que nos robemos los bienes, no es para que nos quedemos con las cosas, sino es para que nos defendamos. ¿Hay ¿Algún instrumento legal, profesor? Los instrumentos legales ¿Para? Pues, el, el, es el amparo. Una vez que estamos el fuera. Primero, lo primero que les... No, cuando está fuera pueden pedir que lo, lo metan. ¿Cómo no? Si el lanzamiento fue ilegal, hay una responsabilidad del funcionario, hay un delito. O sea, o sea si, si usted filma, le tienen pavor a las filmaciones. Y le pongo un ejemplo. Yo tenía mi teléfono celular acá, me acerco un policía y lo primero que me dice ¿me estás grabando güey? Le dije, no, no, no, no, es mi teléfono celular, se me estás grabando y ya no me cobró la infracción. El temor a ser filmados, el temor a ser reconocidos, al, el temor a ser videograbados, hace que tengan un comportamiento más decente. Claro. Yo le puedo decir, porque a mí me tocó toda la política judicial cuatro años, Por del sí. 2000 al 2004. Y le puedo asegurar que no se realizó ni un lanzamiento si no había sido notificada a las personas y si no habían sido emplazados. Y se seguía todo un protocolo. Ahorita ya no hay nada de eso. Lo que sucede aquí es que hacen el lanzamiento no en, en, en un orden civil, sino ya en un orden judicial. Y Pero la orden judicial y... tiene que estar respaldada, están violando sus derechos humanos. Están... ¿Es que no podemos dejarlos así? No, no, ¿Qué no, es lo no. que pasa? Y yo se lo comentaba a Rodrigo. ¿Qué pasa si yo llego con un papel que me robé de un juzgado que tiene un sello y que dice que es la sentencia del juez que ordena mi lanzamiento? Y aparecen ocho patrullas, etc. Y pueden ser patrullas reales o patrullas falsas. Pues, ¿tú crees que es cierto? Y en lo que vas a ver, no existe el juzgado 78, 80 o 210. Bueno, tienes que comprobar. Y esas personas cometieron un ilícito y tienen que responder. Lo que tenemos que hacer, yo creo que Tener que tomar del problema que representan lanzamientos Yo pude ver hace un par de años un lanzamiento en la cual tengo un edificio donde sacaban las 3 de la mañana toda la gente, y salió en los periódicos, etcétera, y ya cuando llegaron las gentes a querer re a retomar el inmueble, ¿qué era lo que había pasado?, pues ya estaban demoliendo. Exactamente. O sea, ¿qué pasaría?, le pongo este ejemplo burdo, pedestre porque estamos del otro lado ahorita, si llega un comando de la policía a buscar droga en su casa y no la encuentran y se la plantan, no en México, eso no pasa en México. Ajá. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, ¿Sí? ahí está fallando Los he hecho a perder, tengo demasiada energía negativa. Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Usted cree que en lo que explica que no tenía sino talco para su bebé este y que no era coca y que no guardaba…? Usted no quiere saber más nada de ese problema. ¿Qué pasa? Y aquí nos lo dijo una de sus compañeras. ¿Qué pasa si el vecino, quiero sacar al señor de ahí y meto a cuanto por ocho me encuentro al departamento de junto y molestan a sus hijas y lo agreden a él y huele a petate quemado las 24 horas del día? El señor se va a acabar yendo de ahí porque están molestando a sus hijas, porque teme que secuestren a su mujer, porque pueden violar a sus hijos, y, y a los otros, ¿quién les pagó? ¿Cuál es la forma de recuperar una vivienda aquí en México? ¿Qué sucede si usted mete amoníaco en el piso de abajo? Pues los de arriba se van a ir. ¿Qué sucede si hay una explosión? ¿Quién la hizo? No sabemos. Y así van desocupando. ¿Qué pasó en la Condesa? La Condesa fue una colonia, que construyeron los años 30, todos sabemos clase media, se llenó de judíos y de europeos, se mantuvo bien, vinieron las rentas congeladas y los dueños de los edificios pues no cobraban lo que esperaban, porque la devaluación del peso fue tan fuerte que las rentas eran de 50 centavos o dos pesos. Conocí gente que pagaba cinco pesos de renta por un departamento en la calle de Ámsterdam, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Pues las dejaron morir. Y ya después en ese proceso de gentrificación que nos ha explicado también la compañera, pues empezaron a llegar los juniors, empezaron a llegar los chavos de la Ibero, los de la Nagua y otras colonias, que se habían salido de la casa de sus papás, que ya no le querían dar lata, y, y empieza a ponerse de moda, entre comillas, porque llenan de artistas todos esos inmuebles en las calles de Tamaulipas, y, y entonces la gente que vivía allá de repente se ve invadida por cafecitos, por boutiques, y las rentas se disparan. Perdón. ¿Quién va? Bueno, yo tengo la, una pregu bueno, cuatro preguntas muy puntuales. Vamos a tratar de contestarlas. Eh, te, Tiene una idea, aun cuando obviamente no precisa, sobre cuántos abogados en la práctica argumentan utilizando el derecho a una vivienda adecuada frente a un desalojo lo vimos compañeros y compañeras cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a la vivienda adecuada los desalojos la primera clase no entonces cuántos abogados están argumentando frente a a tribunal, por lo menos de la Ciudad de México. No creo que ni el 1%. Eso. Entonces, digamos, eso para volver a insistir que los abogados que defienden movimientos populares, aquí hay representantes de movimientos muy antiguos, otros más recientes. Digamos que la historia de lucha es muy larga, eh, juntada en esta sala, y hay un grave problema con los abogados. Uno porque obviamente no desconocen hay demasiados, y, y otro porque y desconocen igual desconocen. Y, y no existe la... la la obligación de los abogados de trabajar pro bono en ciertas causas. Así sociales. es. Entonces, bueno, era eso. La segunda es, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, desde 1999, solicita a México dotarse de un registro nacional de desalojos. Eso. ¿Usted cree que sería factible y cómo? ¿Quién bueno, debería registrarlo? La Secretaría de Gobernación seguramente tendría que recibir la instrucción del gobierno federal Ajá. porque es la que podría aglutinar esa información de todos los estados. ¿Y sería, digamos, trabajando con los tribunales? Trabajando, trabajando... con la Secretaría de Gobernación eh, que puede llevar a cabo esos registros por la coordinación que tiene de llevar la política interior del país y por tratarse de un asunto interés nacional. ¿Y es factible, según es factible, usted, registrar de sí, Como el Inegi lo debe de llevar, okay. debería Solo llevar. para volver, o sea, estamos también aquí aprovechando para pensar opciones de articulación, de nuevas ideas o viejas ideas, un poco refritas, pero para, digamos, también lograr algo más de la defensa. Eh, justo en este sentido, habló usted de la Procuraduría de los Inquilinos. Claro. ¿Puede explicarnos un poco más? Porque no sé si algunos de los grupos sociales que están aquí presentes en algún momento ha propuesto una Procuraduría de los Inquilinos. La ley inquilinaria pero no la Procuraduría. ¿Puede darnos como un ABC muy sencillo de qué muy podría ser? En, en en los ochentas, Diego Valadez, lo trabajamos nosotros, se creó la Procuraduría Social antes de la de, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La función primordial era proteger a los habitantes de la ciudad, proteger la posesión y sobre todo llevar un registro de todos los contratos de arrendamiento. Tener un grupo de abogados, que era la idea original que trabajamos nosotros, para que pudieran defender a los inquilinos. Y aquí se ha hablado de una ley inquilinaria. En este país les da escosor, les da urticaria, si hablamos de una legislación de ese tipo. En España, en cualquier país... El derecho a la vivienda se respeta, porque entro yo mediante un contrato de arrendamiento y no hay de que ya tienes un mejor inquilino, ya quitamos los dos años obligatorio, el derecho a la prórroga, el derecho a que me vendas, me, me, me informes. Si hubiera realmente una procuraduría del inquilino, las autoridades verían que no es tan fácil expulsar a las gentes de su vivienda argumentando falta de pago, carencia de contrato, etcétera. Yo creo… Yo creo que una legislación breve breve podría poner la pauta de que nunca hubiera una, un lanzamiento sin una notificación previa mediante un fedatario imparcial, no de esos que hay que ir por ellos para que vayan a notificar y que no van a notificar porque inventan la notificación, que fuera más serio y transparente. Podemos tener a través de internet una lista de avisos, de los lanzamientos que va a haber para que la gente tenga ese derecho de defensa fundamental, ese respeto a las garantías constitucionales, y al primero constitucional. ¿Usted estaría obviamente. dispuesto a presentar el que fue entonces su documento, razonarlo un poco con los grupos, Hace ver 40 si... Hace años de eso ya no se hubo, pero podemos hacer un, eso, un ensayo. O sea, quizás se hacer, hacer un, un ensayo claro. que sea razón de articulación también de y... diferentes grupos en la ciudad, frente también a las elecciones que están claro, claro. Eh, muy próximas y quizás sea buen momento para decir, bueno, esto es lo que queremos. ¿no? Sabemos que también hay temas de desarticulación, pero justamente quisiéramos ver cómo los eh, un poco lo solucionamos, digamos, sin ser ingenuos, ¿no? ingenuos. La última pregunta creo que iba un poco en la misma dirección. Sabemos que es difícil defenderse sin un abogado, pero el objetivo de este curso es dar elementos a, a los colegas, a las colegas para ver dónde están metiendo... La, digamos, ¿dónde se están aprovechando de nosotros? Eh, hay un procedimiento de desalojo hay una serie de momentos en los que pueden haber irregularidades. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuáles son, no sé, las cinco cosas fundamentales, por decir algo, que tenemos que ver, que tenemos que mirar cuando nos quieren desalojar? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? No pretendemos solucionarlo y, digamos, evitar abogados, pero tener elementos nosotros para que tampoco cualquier abogado venga a tomarnos el pelo, porque esto es lo que está pasando desafortunadamente. Gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué pediría yo? Identifíquese. En primera, la gente que va al lanzamiento debería de ir uniformado, con una placa enfrente, que pudiera el que va a ser lanzado, el que va a ser privado de su vivienda, ser notificado correctamente. Segundo, que hubiera una posibilidad que en el propio tribunal se verificara la autenticidad de los documentos, porque si ya te lancé y ya tiré la casa, pues difícilmente te vas a meter a una casa que está derrumbándose o que ya tengo una persona diferente en esa casa el contacto con el, con el tribunal el poder ver la veracidad de los documentos y sobre todo que no hubiera un lanzamiento si no hay una, una notificación a la parte interesada si yo demando a la mamá del compañero que ya se murió que tendría que ir a buscar al panteón si es que está enterrada en un panteón y si no está en, en otro lugar pues nunca me va a contestar y entonces va a ir el juicio en rebeldía y, y, y, y pues el juez se lo va a llevar despacito y rápidamente. Tenemos que modificar la legislación, es una exigencia. Tenemos que llevar un registro de arrendamientos para saber quién tiene derecho y que el Estado vigile que los arrendamientos se den en condiciones óptimas. Cuando modificamos la legislación exigimos que no podía darse una vivienda si no reunía las condiciones de una vivienda con agua potable, con servicios sanitarios, que fuera higiénica. Ahorita la rentan un cuarto de azotea y el señor tiene que armar su, su vivienda porque es tanta la demanda que la gente no tiene en dónde vivir. Se me había olvidado una y otra vez, está en, relacionada con el despojo ambiental. Si no me equivoco, en el código penal no está, digamos, tipificado el despojo ambiental. Si nos vamos a la nueva a el delito ambiental, perdón, si nos vamos a la nueva Procuraduría que se llama Fedapur. Fedapur entre las funciones aparece eh, recuperar edificios que han sido ocupados o que son de propiedad del INVI entonces digamos que se usa esta Pero figura ¿no, no hay del... edificios propiedad del bueno que no sé, ¿Fueron que, que, fueron que fueron construidos por el INVI, perdón okay. Eso se, ¿qué es lo que pasaba? que el gobierno del Distrito Federal el gobierno de la Ciudad de México expropiaba predios y la causa de utilidad pública era construir viviendas si yo aseguraba un bien porque se utilizaba para cometer delitos, iba a construir ahí viviendas. Y entonces se convirtió en un negocio de alguien, no quiero decir quién, quién. Entonces construían con dinero del Estado y con la plusvalía que tenía un terreno que había sido expropiado, de repente construían departamentos para gente que acreditara la necesidad, pero de repente veían ahí viviendo a gente de lujo y, y en otras condiciones. Entonces, eso se debe referir a esos edificios, a esos inmuebles que se construyen con dinero del Estado para cumplir la función de otorgar vivienda a la ciudadanía, no para tenerlos en propiedad un particular y quedarse con el edificio, y rentarlo y vivir de esa renta. Eso se refieren a esos edificios. Pero el resto de las viviendas de la ciudad pues son de particulares, uh -huh. o son de bancos, o son de instituciones financieras, constructoras o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿yo qué, qué haría? Y aquí voy a retar a mi compañero. Para que hagamos una revisión de la legislación y proponer concretas medidas Creo para sí. proteger a las partes. Porque si yo le rento a alguno de ustedes, me gustaría que me pagara la renta y sobre todo que pudiera yo proteger mi inversión. Nadie puede pedirle a otra persona que le regale un bien que le ha costado el producto de su vida en términos generales. También eso hay que entenderlo. Y revisar revisar los procedimientos judiciales. Yo pondría una alerta, así como las alertas sísmicas, una alerta en el se puede ver el boletín judicial, pero dice secreto y ya valimos cor. Entonces, deberíamos de listar los Desalojos y tener testigos sociales, que fue agentes de la Comisión de Derechos Humanos, que fueran personas imparciales que vieran que el procedimiento se ha seguido. Y si y, y si tiene derecho el propietario para recuperar el bien, pues dárselo, no hay de, no hay de otra, porque entonces estaríamos robando y expropiando, cosa que no se trata en este caso. A ver… En ese primer punto que dice identificación, creo que también es muy importante, este se los digo a todos, que en la credencial se vea si está vigente también, ¿no? Creo que eso sería importante agregarlo. Otro punto, yo estoy de acuerdo con usted en que si no hay acción social y colectiva, no nos hacen caso, nos tiran a, a lucas. Número uno, también es muy importante, creo que sería muy importante que desde ahora, ¿verdad?, se viera que se tiene que denunciar a todos los funcionarios implicados. Ahora, en muchas instancias, ¿verdad?, judiciales y administrativas, existe lo que se llama la contralor las contralorías. También es importante, nos a nosotros, yo estoy en el caso de un desalojo, que es muy importante... Este, las denunciar a los funcionarios. En materia penal, por ejemplo, existen las visitadurías y hay que darle seguimiento. Yo creo que si somos un poco acuciosos en eso, los empezamos también a fastidiar a ellos. Desde luego es una labor difícil ¿verdad? y es muy desgastante, pero hay que estar, creo, insistiendo en esos puntos. Es todo lo que tengo que decir. Decir. Entonces, no Yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Ah, ¿Sí? ah, Esa perdón, identificación, yo, es? les, yo les digo porque recuerdo algunos casos que se dio mucho en los ochentas lo de desalojos con, con documentos apócrifos totalmente falsificados y la gente, pues ya que estaba afuera, pues tiraban el inmueble y ¿qué, qué recuperas? Entonces, hay dos antes. Sí, buenas tardes. Yo estoy ubicada en el edificio Gaona, donde a través de, específicamente hablando, tres años, se ha desalojado a más de 200 personas. Eran 44 viviendas más locales. De esas 44 viviendas y locales, solamente hay una vecina dentro del edificio que no habita la casa, pero sigue teniendo la, la posesión, y una servidora. Que pues también estamos en pleito con, no solamente con desarrolladores, de, con, eh, sino con una mafia de eh, pues de, de varios intereses particulares y se escudan a través de una asociación que se llama Edificaciones. De, este, ¿cómo es SADRL? Eh, esta asociación son las que han estado dando la cara para hacer todos esos desalojos de hecho hubo tres desalojos con violencia donde la, la consigna era sacar a la gente con violencia, específicamente con violencia, bueno pasó eso y después como estas personas no lograron de, este, lo que no lograron ese objetivo, pues también eh, recurrieron a los, a los a las demandas. La cuestión es de que ellos no son dueños, quienes nos, están, nos han demandado no son dueños, recurrieron a acuerdos con otras personas de ahí, con otros este, habitantes, de acuerdos de dinero, acuerdos de dinero ridículos, el caso es de que eh, ya para resumir la situación eh, eh, nosotros, mi esposo y yo somos una familia que somos los únicos que eh, literalmente habitamos el edificio. Eh, ah, hemos estado peleando, bueno, ellos me demandaron a mí, a Hilda, me demandaron de una forma muy este, pues, ilícita porque eh, yo me enteré por otras personas que tenía una demanda. La demanda estuvo oculta un año, un año. Por todos lados buscamos y estuvo oculta un año. Después logran este, acordar con una persona cercana a mí, pero no familiar, para que recibiera la notificación. Este señor recibe la notificación, me la, me la da, este, bueno, no, a mí no me la da, sino la deja ahí en mi casa. Y eso ya es para, para hacer el inicio de esa demanda. El caso es de que mi, este, eh, mi abogado eh, contesta la demanda, dice que bueno, pues todo ha sido muy... Este, ¿Cuál es la palabra? Irreal, irreal, irreal, irreal, eh, muy tramposo eh, que, y además para pues hacerles perder el tiempo contesta que yo no vivo ahí entonces para que tengan oportunidad ellos de saber pues, a quién más, más demandan y etcétera y dice que yo no vivo ahí la cuestión es de que la juez Perdón. Puedes decir tu, tu pregunta para poder avanzar, una disculpa, la pregunta específica que le quieres hacer. No era una pregunta, era un comentario porque ahorita ya nada más es para que vean, tomen nota de todo, este, de todo lo que se pasó con esta situación, no es una pregunta específica, la, la, ustedes llegarán a una conclusión nada más y ya voy a terminar, eh ya voy a terminar. Ya pasando toda esta situación, este les pide la juez un documentos reales de, pues, de herencias, algo así que puedan ellos demostrar. No, se queda detenido el juicio, pasa el tiempo y se duerme ese asunto, ya no hay nada que hacer ahí. Aparentemente esta gente lo despierta, el juicio y total que sigue en contra mía y lógicamente el juez me declara en rebeldía porque nunca asistí a las a las este, audiencias. audiencias porque nunca a mí me notificaron y además yo yo lo único que digo es cómo pudo haber eh, se, eh, haberse realizado un juicio a una persona que no que vive que se demostró que no vive ahí en esa casa y sin embargo siguió adelante. Entonces, ahora, eh, pues lógicamente hay una orden de desalojo. Mi, mi, pen, pues, mi pendiente es que esa orden de desalojo se va a ejecutar en contra de Hilda, viva o no viva ahí. ¿Qué opina? Yo, yo le preguntaría que por qué razón entró usted a vivir ese bellísimo edificio Gaona. Yo, yo viví, viví ahí, este, llevo Tenía viviendo Tenía un contrato 30 de arrendamiento. Años, y había... fue un traspaso. Fue un traspaso. O sea, fue un traspaso monetario y llevamos 33 años viviendo okay. ahí. El, el, el contrato de arrendamiento lo celebramos con una persona determinada y aquí vemos nosotros que hay el subarrendamiento. En el caso de la compañera nos dice que hay un traspaso, es decir, una cesión de los derechos. ¿Habría que ver el contrato de arrendamiento si era lícito o si no era lícito? No, el contrato ¿no? sí. En ese se momento estaba... la posibilidad sí, de traspaso, sí, todo porque es legal, la el traspaso de los años 80 no, no permitía el traspaso eh, sin el consentimiento del propietario. Sí, sí se hizo con el consentimiento del propietario. ¿Y lo tiene usted el consentimiento? La, sí, está en nombre de mi esposo. O sea, él inició ya una acción legal, pero ahora mi pendiente es que ellos ya lo hicieron con el vecino de al lado, fue un, un, una situación muy similar, el vecino de al lado se, se manifestó como empleado de eh, su esposa, ella era la propietaria o bueno, la poseedora del lugar y tenía un amparo y ese amparo todo se hizo legal y sin embargo... Como perdió el señor el juicio y hubo orden de desalojo, estos llegaron aún con acabo. el amparo de, a nombre de la esposa. llegaron. ¿Pero cuánto pagó por ese traspaso en pesos de aquel entonces, nuevos pesos? Um, fue un, un aproximado como de… Antes todo eran millones. Era como de 50 mil pesos de a los de ahora equivalente a 50 mil pesos de ahora de bueno, los de ahora más o menos tendría que ver el expediente para explicarle cuáles son los errores y todo eso, pero pues no tenemos tiempo, le deseo mucha suerte pero si sí está metida en un problema y si sí es un problema real sí. es lo que les decía que si nosotros tuviéramos una legislación más, más equilibrada entre la propiedad entre los medios de producción, la propiedad y la posesión y la necesidad social, no tendríamos estas cosas ¿no? pero ¿Cuántas viviendas tenían allá? Son 44 viviendas okay. y como 16 accesorias. Locales, locales comerciales. Sí. Ajá, locales eh, de los cuales, pues, solamente operan dos. dos. Dos casas, nada más, dos casas. Gracias. Al contrario, gracias por su atención. Este, bueno, yo tengo una pregunta respecto al tema de amparos en temas de desalojos. Eh, dentro del amparo, cuando este, queremos que nos resuelvan, estamos buscando la reparación del daño. Comentaba el ejemplo de que eh, si ponían gas de amonio o, o algún tipo, ¿cómo sería la exigencia de la reparación del daño cuando es un caso grave? Es como si le meten un balazo, difícilmente le sacan el balazo. En el caso del daño a las vías respiratorias, a la salud de las personas, pues tendría que compensarse con, una, con un pago económico, no, no, no pueden recuperar. La salud, en términos más o menos claros. Y la reparación del daño causado, desde luego, tiene mucho que ver si es intencional, porque si lo que quieren es dañarle la salud y se muere un niño en, esa, en ese lugar, pues ya se convierte en un delito. Y lo que iba a ser una pelea de propietario poseedor se convierte en un homicidio. Entonces, tendríamos que ver el caso específico porque si llegan y, y la señora se infarta a la hora de que la están sacando y provocan el infarto, pues desde luego que hay una responsabilidad y si los documentos con los que la lanzan son documentos falsos y el expediente es inventado y el juez eh, no existe, pues desde luego que hay un delito y una complicidad de aquellas personas que fueron a sacarla de la fuerza pública que acudió en auxilio de las de las personas que querían recuperar la posesión de ese bien. Sí. Y bueno, en el sentido también de la pregunta de reparación del daño, es que siempre cuando meten un amparo en, en el juzgado, en el tribunal, están buscando la notoria improcedencia. A siempre van a buscar los jueces de distrito sobre ser el juicio. No quieren entrar. entonces uh -huh. tienen la revisión y ya un tribunal colegiado podrá revisar e incluso la propia corte tendría que traer el asunto para resolver Están cambiando Yo a un nivel de saturación, que las cosas no pueden seguir como están ahorita. ¿eh? Yo le aseguro que algo va a pasar. La de viviendas, son miles de viviendas las que quedan dañadas después de los sismos de septiembre, y, y las cuentan por cientos de miles. Entonces, estamos hablando de una población afectada, directa, indirectamente. Y bueno, y todo esto, porque lo comento también porque… Con, eh, hablaba del fundamento que tal vez debería tener el amparo correspondiente al artículo cuarto constitucional pero muchos juzgadores o tribunales mencionan que son al ser un articulado muy general este muchas veces no pasan o no este o desechan la, la demanda de amparo justicia federal y y bueno en ese sentido rápido ¿Cómo debería un abogado fundamentar, argumentar, sostener su amparo, su demanda de amparo para que pueda proceder? Con base en el amparo y en la ley sustantiva que se está violando. Si se está violando el procedimiento, si se está lanzando a la compañera que no ha sido notificada, pues desde luego que hay un procedimiento que está viciado y, y en derecho existe, la si la prueba o el, o el fruto está viciado, no puede dar buenos resultados. Entonces, la autoridad federal tiene que tomar conciencia. Y le aseguro que hay, hay cambios ya importantes. Y bueno, una pregunta desde el movimiento: este, <ríe> ¿cuánto debería cobrar un abogado? Y, en, y si, y si debería haber un límite. Si y, debería y, haber y un límite. Hay muchas limite. asociaciones que lo hacen, lo hacen sin, sin, sin cobrar una cantidad. Y otros abogados, dependiendo de las rentas, le digo. Entre los ochentas y los noventas que se modifica la legislación, el abogado cobraba el 50% de lo que tenías que pagar por renta por mantenerte. Si te mantenía 10 meses en la vivienda, le tenías que pagar la mitad de lo que ibas a pagar de renta y él le va a hacer trampa y media. Y entonces, bueno, mucho va a depender del abogado. Si está hablando de un departamento en Rubén Darío que va a pagar 10 mil dólares de renta mensual, pues va a ser diferente el tipo de abogado que va buscando, que se dan los casos de las personas que no quieren salirse de ese lugar. Sí. Defensoría de Oficio, punto. Defensoría de Oficio. Ya está. Sí, yo lo que quería apuntar y comentaba hace ratito es, eh, somos muy ignorantes… Y queremos defendernos, ¿no?, en general, los vecinos, en general. Y a la hora que tenemos un juicio, o sea, ahorita estaba yo comentando, eh, cuando decían, bueno, Juan Carlos decía, hay señales. Caramba, si no estoy pagando la renta, ya es una señal de que en algún momento algo va a suceder y los vecinos no hacen nada, ¿no? O sea, como si no existiera lo que está sucediendo. Entonces me parece que más allá de que hay un de, el tema de derecho a la vivienda, ahí me gustaría saber qué tipos de amparos en qué momentos son los que tendrían que proceder, porque tenemos un montón de abogados que además terminan quedándose con los inmuebles en defensa de los vecinos, los sacos, se venden, o sea, se pero son, sí, sí, sí. son muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo podemos eh, tener, digo, sin tener que estudiar para abogado, ¿no? Sí tener una ruta crítica que nos pueda decir en qué momento el abogado empezamos a sospechar de que algo algo no está del todo bien, ¿no? Si vemos que está mejor vestido, y hay un coche nuevo, es si algo está pasando. Eh, eso por un lado. Y la otra cosa es, si es, no existe una, una ley de inquilinaria, de hecho existía y se, y se borró, ¿no? La Procuraduría Social actualmente es una basura como casi todo, pero... ¿Qué diferencia habría? Porque la propuesta de algunos de nosotros es vamos a empujar una ley inclinaria. Sí. ¿Y qué diferencia podríamos tener? Porque la ley inclinaria tiene que suceder, porque ya sé que van a odiar algunos, no, pero la Constitución sí se avanza mucho en términos de la vivienda. En el tema de vivienda digna, se van a hacer juzgados además específicamente para la Defensoría del Pueblo, en fin, van a cambiar las cosas a partir de septiembre de este año, ¿no? Y creo yo que se hicieron cosas más menos y los ciudadanos toman a cargo es muchos de los cargos que van a pasar y se hace con gente bien, ¿no? Que esté dispuesto a, ir a la ciudadanía, pues podemos avanzar. Pero básicamente lo que quisiera saber es ¿Vamos por una ley inclinaria, inclinaria o vamos a por una procuraduría? ¿La ¿Por, qué procuraduría... No por, las dos cosas? ¿Por qué no pedimos las dos cosas? ¿Por qué no modificamos la legislación civil en materia de arrendamiento? Y yo, y yo le recomendaría que leyeran la legislación española de los años 70. La, la, la legislación española es una ley muy pequeña y copiara algunas instituciones de la legislación holandesa, alemana y de todos los países. Yo creo que el que pudiéramos tener, quitar, quitar la legislación de arrendamiento urbano para casa habitación de la legislación del Código Civil y especializar para que la gente pudiera comprender en solo texto todas las cuestiones. Y, y como defensa de las personas y de los que se creara, así como tenemos una Procuraduría del Trabajo, una Pro Procuraduría de la Defensa de los Usuarios de la Banca, una Procuraduría Agraria, creáramos una Procuraduría... Con ciertas características que respondieran a ¿Sustituiría la, necesidad a la PROSOC? De la social. Sí. Ok. O sea, tendríamos que hacer. O sea, lo, el, estaba yo pensando. Una institución que funcione. Eso a es lo que, que me refiero quiere. nada más es saber si esto podría. Porque armar otro otra institución a estas alturas es muy complicado para determinados legislativos. Si pero si, si, pro, si, si le damos un giro a la PROSOC, sí si si valdría la pena y sí si podría ser y sería mucho más fácil. La Procuraduría Social tenía esa intención. Y se fue, se fue se fue prostituyendo su función. Entonces, si algo no sirve, hay que matarlo. Si el edificio se está cayendo, hay que tirarlo y construir uno nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer, con una visión nueva, donde haya una participación social, donde haya una vigilancia, en donde la gente que haga su servicio social defendiendo esos casos, en donde podamos transparentar los juicios, que todo el mundo se entere de que van a correr a la compañera fulanita de tal para alertarla, para ayudarle a conseguir los recursos, que, que, que hagamos más transparente, menos oscuro. Si a usted le dan una le sentencia de la corte de 800 páginas, a la tercera página está bostezando, no la va a entender. Necesitamos un lenguaje claro que la gente pueda entender desde el principio cuáles son sus derechos y obligaciones. Y tenemos caso como el del compañero que está comprando departamentos y no tiene recibos, tiene la posesión y, y, y le dan recibos de, de arrendamiento. Cuando sus hijos reclamen la propiedad, lo van a sacar. Y en el, en el tema de los amparos, ¿cuáles son el tipo de amparo según Exacto. el proceso? Tenemos el amparo civil que es el que opera para la materia la, la materia inquilinaria y depende qué violaciones haya, si son violaciones procesales. Eh, yo creo que la defensoría de oficio del Poder Judicial Federal funciona bastante bien. Creo que están muy bien pagados y además tendríamos que acudir y crear conciencia. Los propietarios no nos pueden seguir ¿Pero dividiendo. Sí está bien. O sea, no sería de la ciudad? No, no, no. Pero usted habla del amparo. El amparo Ajá. es federal. Ah, okay. El, es el federal, es juicio es juez de distrito, ¿Sí? tribunal unitario, tribunal colegiado, Suprema Corte. Sí. Vamos a ver amparo la próxima sesión. Entonces no se preocupen, compañera, adelante. Gracias. Eh, yo quería hablar de un tema de desalojo por delincuencia organizada. que nos está pasando en el centro de Gustavo Amadero? Que es el, el tema que yo conozco. Bueno, en el centro de Gustavo Amadero está operando ya el cartel de Tepito y lo que está pasando es llegan, invaden casas, sobre todo de adultos mayores, que ya los tienen observados. En el caso extremo de Lindavista los están asesinando. En el caso de mi colonia es nada más invasión, pero llegan ya con abogados, con títulos de propiedad falsos del Estado de México. Entonces, uh, nosotros no somos propietarios, pero sí hemos salido a defender a nuestros vecinos adultos mayores. O sea, literalmente en la calle a pararlos con patrullas y demás. Quiero saber si desde el Comité Ciudadano o, o desde alguna instancia, asociación civil, podemos promover algún tipo de amparo o algún tipo de defensa legal? Eh, sí, claro. La, la figura del amparo colectivo, las acciones colectivas van encaminadas hacia ese fin. Y desde luego hay mucho que hacer. Nosotros tenemos que organizarnos para defender ese tipo de cosas. Si yo veo llegar a unos vecinos sospechosos que llegan coches de lujo y empiezan sí. a entrar y utilizar una vivienda sí. como vivienda de paso o de almacén, pues lo, lo que te voy a hacer es denunciar a la, a la, a la Procuraduría. Pero lo que pasa en nuestras ciudades es que están secuestrando a la gente. Sí. Llega la sobrinita, le ofrece servicios al viejito, se queda ahí y ya después ella mete a la gente que se va a quedar con el, el inmueble. Y ante eso, la ley de extinción de dominio es draconiana. Es draconiana porque no le sí. permite a usted una defensa adecuada. No. Pues, y, y en lo que prueba que usted no tenía guardada ahí la droga, ya, ya, la, ya la fastidiaron. ¿no? Así es, entonces, ¿tendría yo que acercarme a la Defensoría Federal? A, ahí tendría que acercarse a las Procuradurías, presentar las denuncias. Están ¿sí? presentadas, pero PJJ no está haciendo nada. Entonces, de ahí, por eso nuestra... Pero sí, es, es delincuencia inquieto. organizada, también le toca a la Procuraduría General de la República. A PGR, entonces, sí, sí. ok. Y el segundo tema, y es una propuesta para el Instituto. He estado solicitando eh, las cifras de, de justamente de todos estos casos de invasiones y extensiones de dominio Yo tanto de tribunales. la transparencia a través del INAI la puede solicitar al gobierno del Distrito Federal y si no se la dan, entonces tiene la más de un año peleando contra el INAI, INAI y, y el, el IFAI y todo lo que ustedes quieran. Todas las hay. Este, de hecho, ya tengo ya el dictamen de, de las instituciones de transparencia local y federal donde dicen... A la institución que está obligada a atenderme y entregarme esas cifras y no lo ha hecho. Entonces, quizá Porque tal vez. No lo tienen, no lo por, tienen, no, no, lo quieren dar, no lo quieren dar. No lo quieren dar, pues sí. No, no, Pero no si a dar. través de, de ustedes se puede lograr, eso también, ese registro sería importante también tener. Gracias. Sí, a usted. Este, buenas tardes, doctor. Rápidamente, nosotros pertenecemos a un inmueble que está constituido por siete departamentos y dos locales en la colonia Hipódromo Condesa. Eh, nos notificaron el derecho de preferencia, no lo ejercimos y ahorita el folio real está en aviso de otorgamiento de adjudicación a título de herencia y compraventa mediante una escritura a favor de una inmobiliaria. Eh, para, con el fin de convencernos de que nos vayamos, nos están ofreciendo... Tres meses sin pago de renta y 12 mil pesos en efectivo para que nos vayamos. Na, todos tenemos contrato, ya vencidos todos, y todos estamos a, al corriente con nuestros pagos de renta. Eh, como estrategia jurídica, ¿qué nos podría usted sugerir? Yo desde luego consignaría la renta, porque el propietario… Aquí, aquí tenemos un propietario que fallece, tenemos una sucesión y para evitar el pago de impuestos… Esa sucesión es el albacé de la sucesión con el consentimiento de los herederos quien le está vendiendo a una persona y entonces a ustedes les notificaron con seguramente con notario porque son muy, muy especiales, de, puedo vender este departamento en 10 millones. y si uno dice, pues si estoy pagando 15 mil pesos de renta, pues no voy a pagar 10 millones. Ahí lo que yo haría simplemente para dilatar el asunto es consignar la renta, consignar la renta, porque eso hace que usted no sea expulsada por falta de pago de renta. Por otras razones, el nuevo propietario le demandará el, el, el, la firma de un nuevo contrato, le querrá subir las rentas, ahí entra en juego la legislación anterior que no permitía que se subieran las rentas más de un 15%. Ahorita ya quitaron todo eso. Entonces, la verdad, sí tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema? Porque ya hay un nuevo dueño, que es esa inmobiliaria, que seguramente va a vender en departamentos de lujo, con una pequeña remodelada y está en su derecho, pero también está usted en su derecho de consignar la renta y seguir viviendo en ese, en ese espacio. ¿Sí? Mire, yo, yo otra te... cosa, perdón que le diga, pero esa es una trampa. Yo pediría, yo pediría información de en cuánto se vendió. ¿Por qué razón? Porque si a ustedes les hicieron... La oferta en un precio y vendieron en otro, que seguramente lo hicieron, o sea, se, se lo puedo asegurar, para pagar menos impuestos, entonces tendrían que haberles hecho nueva oferta a ese precio. Entonces usted puede impugnar ese contrato de compraventa y es un juicio civil para que declare la nulidad de esa compraventa, porque no se respetó el derecho del tanto en los términos en que se le hizo la oferta. Imaginemos que no se vendió en ese precio y que mi juicio procede, pero yo no tengo dinero para comprarlo. Ya hice una hipotecaria y le cederá a usted los derechos aquí a la O sea, la ejerzo mi derecho y después veo cómo de no, no, dónde consigo el no, cons, dinero. Consigue a una persona para que compre ese precio. Okay. Y entonces esa persona va a darle a usted el dinero para que usted compre. Ya. O usted cede esos derechos o compartice, okay. eh, Busca una hipotecaria o yo le puedo asegurar que si es un okay. departamento, lo vendieron en un millón, y es un departamento que vale cuatro millones. Entonces, cualquier persona con dos millones le va a dar uno a usted y otro va a darlo para pagar. Y entonces ya los metió en un problema. Gracias, doctor. Sí. sí, comprendo. No voy a decir que se lo dije porque <risa> después me van a demandar. Pero esa es la solución. Así rápida. No sé si el abogado que está durmiendo pudiera hablar. Lo que dice el, el doctor Juan Luis es este, correcto porque… Si a otra persona, a ti te dan el. Es que anda Pero igual este está sí. más. Si, si a ustedes le dan el, el precio, el, el derecho de tanto, en, en otro precio, y, pero a, a la otra persona se lo da diferente, pues este, lo creo que este, le están engañando. Bien. Entonces, sí, es correcto lo que le está comentando el doctor Juan Luis. Solicitamos la escritura a um, la notaría. ¿La notaría se la puede dar? ¿El, el archivo general de notarías? Doctor. ¿se Le, la escritura se la, se la puede pedir al notario que no se la va a dar porque no es no sé usted parte No, de no, la no me la, la quiso dar. Ok, se la puede requerir por la vía judicial, por transparencia, por lo que sea, pero también el archivo general de notarías. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y usted impugna y dice que no la tiene? Sí. Pero además que impugne, el otro tendrá que acreditar que pagó más y que pagó los impuestos y ahí, ahí ahí va a tener un problema el notario. Si no en el registro público de la propiedad y del comercio también pueden solicitar. No, en el registro público. Pero es muy reciente, no importa, es del 18 de enero. No, <tose> Confiésese completamente. ¿Cuánto Ay. cree que vale su departamento? Uf. No ¿Cuántos sé? metros? Uy, 120 metros. 120, 10 millones de pesos. ¿En cuánto se lo ofrecían vender? Nunca, no, bueno, el predio completo 35 millones. Sí, sí, pero usted no va a comprar el predio completo. Pero nunca hubo comprar... un ofrecimiento por individuales. No, no, pero, pero no, no, no, no está bien hecha la oferta, porque okay. la oferta, usted no era la inquilina de todo, entonces al ofrecerle el predio completo… Está, está la, la trampa. Desde ahí puedo señor. impugnar, pues. Desde ahí puede ver. Perfecto. Porque le están ustedes usted diciendo. Imagínense, yo tengo un despacho en la latina, me venden toda la latina, ¿para que la quiero? O sea que es exactamente lo mismo. Misma. Ok, perfecto. Gracias, sí, que muchas gracias. gracias. Yo tengo dos preguntas. Si nosotros como poseedores. Vamos a la procur Procuraduría eh, a pedir el documento del delito ambiental. ¿Podemos salir demandados? Y o, la otra pregunta sería, ¿cómo podemos protegernos para no ser detenidos si el propietario nos demanda? Bueno, el, el que el propietario los demande, oh, en materia penal no se habla de demandas, sino se habla de denuncias. El que ejerza uno su derecho no es causa de que lo metan a uno a la cárcel. La forma en que ejerza usted su derecho es la forma en que va a responder la autoridad. Si usted pide copia del expediente y es parte involucrada, tiene derecho a conocerlo. ¿Sí? Y, y el propietario pues, no la puede demandar, no la puede denunciar, no, para nada, yo creo. ¿eh? Yo puedo denunciar al presidente de la República, puedo denunciar al rey de España, puedo, sí, sí, pero la denuncia la van a guardar, sí este? Este está para un psiquiátrico, no para, para este tipo de cosas, ¿sí? Bien, bueno, eh, un poco en, en respecto a todas las intervenciones, nosotros eh, vemos que hay una gran implicación de angustia en la ciudad, son miles, cientos de miles de familias que están en una incertidumbre respecto a su patrimonio familiar. Y esto, bueno, es enfrentando abusos de abogados, ¿no? Que hacen el, se venden al mejor postor, ¿no? Lo genérico, ¿no? Abusos de las notarías, que a pesar de las jornadas notariales, no cobran lo que establecen en los propios convenios, cobran lo que lo que quieren, el tema de la legislación, ¿no? que también digo vemos que lo de la Procuraduría también ya no no, no, no, no funciona pues para, para atender estos casos, y pues muchos n número de vacíos, ¿no? Entonces eh, la inquietud que tendríamos aquí es necesitamos ya este ponernos de acuerdo academia, eh, movimientos, eh, representaciones. Eh, civiles, eh, sociales, ONGs, en fin, en, para generar alguna propuesta, ¿no? Para generar algo, ¿no? Que se ha habido mucha capacidad de proposición por parte de los movimientos, ha habido intervención en diversos eh, escenarios y propuestas que han influido el tema de lo de la ley inquilinaria, el tema de los proyectos de vivienda, eh, la producción social de vivienda, entre otros, ¿no? Entonces el, aquí sí es cómo hacemos esto, cómo creamos, cómo, cómo hace, generamos Bien, aquí, la sinergia para aquí, que aquí está el responsable, hablemos nos ya, que le demos mayor que él el caminito, el caminito que podemos seguir de manera conjunta es este, no Bien. es como que el, el reto la, la nosotros pregunta. aquí en el instituto de investigaciones jurídicas publicamos un, un documento que se llama que se llamaba los derechos del arrendatario y los derechos del arrendador, eran dos libritos. La maestra Patricia Galeana, que está en el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, publicó en un solo tomo, me pidió que subieran juntos los dos temas. Con estas reflexiones que hemos tenido, con estas inquietudes que han expuesto el día de hoy, yo creo que un compromiso que deben de tener con el Instituto de Investigaciones Jurídicas es que elabore una ley breve, no más de 50, 60, 80, 100 artículos bastante puntual en donde tenga la materia procesal incluida, que pudiera resolver a manera de propuesta en la Asamblea Legislativa una modificación. Desde luego que no va a ser bien recibida, desde luego que no va a ser aplaudida por quienes tienen todo, pero yo creo que será un primer paso para que reflexionen las autoridades de la necesidad de modificar la legislación en materia inquilinaria. Yo, eh, les digo, fui muy crítico de las modificaciones. Pedro Aspe era mi compañero de escuela y yo se lo reproché muchísimo. Entendí el momento, entendí la situación, pero nunca estuve de acuerdo. Y yo tampoco estuve de acuerdo en que no se especializara la materia de arrendamiento inmobiliario de casa habitación por jueces especializados y que no fueran los jueces civiles que ven los juicios hipotecarios y que ven los juicios de propiedad y cobro de pagarés y otras cosas, los mismos que vieran la parte inmobiliaria. Yo creo que hay mucho que trabajar, y aquí van a surgir seguramente muchas ideas que recogerá el maestro, lo vamos a poner a ver otra vez las intervenciones de ustedes, la mía no, pero sí las de ustedes, y se puede redactar un documento. Yo no lo tenía entre mi panorama, pero sí me siento a arrastrar el lápiz, busco legislación y podemos tener un documento en un par de meses, dos, tres meses y con el cambio de la Asamblea Legislativa que se presente a manera de iniciativa ciudadana como está contemplado en la nueva Constitución de la Ciudad de México y que sea el legislativo el que debata con la ayuda de ustedes y la participación para que haya ese cambio real y dejen de estar al garete quienes tienen una posesión pacífica, contribuida al, al patrimonio de las personas que les han arrendado Pero sobre todo que les puede dar una tranquilidad De que estoy viviendo, pero bueno Que tengo la posibilidad de adquirir el bien, que me ayuden De otra manera, no vamos a, no vamos a, a poder avanzar ¿sí? El primer juicio de responsabilidad civil, que se dio en la Ciudad de México, lo llevó en el siglo pasado, lo llevó un tío abuelo mío, eh, Néstor Rubio Alpuche, tío abuelo. Él venía de Yucatán con toda una serie de ideas socialistas, era medio comunista, le habían quemado su hacienda a su papá, y viene y demanda al propietario de una vivienda que le da a un pobre trabajador al que se le caen las vigas en el centro de la ciudad y le dañan todos sus muebles. Él era un agente más o menos humilde y entonces demanda responsabilidad civil. ¿Cuántos de nosotros hemos visto juicios de responsabilidad civil porque nos dan una vivienda que no cumple con las necesidades? ¿Qué creo yo que está pasando en ese bellísimo edificio? De, de Gaona, que, del que nos platica la compañera Que Gobernación quería comprar y, y parte de las inmobiliarias Quieren apoderarse de ese espacio Para que no tengan manifestaciones por allá Les cortan el agua Sabotean la luz Echan a perder los elevadores van Y, y empieza, empieza la gente Ya no puede vivir en las mismas circunstancias Y si a eso le agregamos Que metemos de malandrines Pues al rato salimos Salimos protegiendo nuestras propias vidas. Y, y yo creo que hay mucho que hacer, esa responsabilidad. Aquí hemos demolido casas hermosísimas para construir edificios. El maestro Sergio García Ramírez, que es un compañero del Instituto, tenía una frase demoledora y me decía de Reforma. La avenida Reforma parece una de esas feas ciudades del sur de Texas, porque han tirado las casas hermosas y han construido torres, ¿Quiénes viven ahí? Nadie, son oficinas, son vacías, sí, el lavado de dinero y esas cosas que no nos vamos a meter en ese problema. Hay mucho que hacer. Yo quiero agradecerles el que me hubieran oído, no creo haber resuelto muchas dudas, creo haber fomentado la confusión también, pero hay hay, hay un mensaje que les, que les doy que es que estén unidos, platiquen. Este espacio que están ustedes inaugurando, que están ustedes utilizando de jurídica está a su disposición y yo creo que el maestro podrá convocarlos y en tres meses nos vemos y vemos si hicimos nuestra tarea nosotros con la ayuda de ustedes. Muchas gracias y nos vemos. ¿Había una, una cosita más? Perdón, nada más eso y ya. No, bueno, creo que quedaron dos ideas centrales. La cuestión de avanzar en lo de la Procuraduría Inquilinaria y lo de la ley. Entonces, valía la pena que la idea es que lo podamos hacer en conjunto. La, la cuestión es que le pediríamos, doctor, que todos estos materiales que usted comenta, por ejemplo, de la Procuraduría Social la cuestión de las otras legislaciones, etcétera, eh, nos los pudieran pasar para que después a lo mejor pudiéramos ver ya una comisión de trabajo para presentar una propuesta y ver si el instituto pues, lo podemos hacer en conjunto con ustedes. Yo creo que tendría más fuerza presentar algo así juntos, o sea, la universidad y y el instituto eh, eh, que nada más nosotros, pero también nada más el instituto no tiene caso, entonces yo creo que vale la pena que lo hagamos como en conjunto. Sí, el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas se caracterizó durante muchos años por hacer leyes, eh, nos pagaban por hacer las leyes, cooperábamos haciendo leyes y muchas reformas, incluso las reformas a la Suprema Corte se hicieron aquí. Entonces, retomar esa labor, esa tarea que tiene un impacto social. A mí me invitaron a hacer el Código Civil de Tabasco y lo hicimos hace ya muchos años, el doctor García Ramírez hizo el Código Penal, y José Ovallo y Favela el Código de Procedimientos Civiles y la maestra González Mariscal hizo el Código de Procedimientos Penales. La oportunidad de dar una nueva legislación a la Ciudad de México pues, está en, en la puerta, yo creo que, por lo menos, si no ambicionamos una legislación completa de los libros del Código Civil completos, sí de la parte de una propuesta para discutir una legislación inquilinaria que abarcara la posibilidad de regresar esas figuras a esa figura del derecho del tanto que no están respetando con la compañera, a esa figura de la posibilidad de adquirir con créditos del Estado esas viviendas que el gobierno invirtiera en ese tipo de viviendas para la para, para cumplir con esa obligación y ese mandato constitucional del derecho a la vivienda. Pues muchas gracias y estamos en contacto. ¿Sí? Sí, compañero. Este, tiene que ver con lo que tú acabas de decir y con lo que dijo también Jaime. Eh, comentabas tú de que sí habría que trabajar una parte de la cuestión de la iniciativa ciudadana, que ya está en la Constitución. La ventaja que tiene la iniciativa ciudadana es que si logramos meter las firmas y la metemos antes del periodo, la tiene que dictaminar el Congreso. De entonces, sí, entonces el asunto ya se discute, ya no se puede dar carpetazo. Y entonces la pueden votar en contra y yo quiero ver qué votan en contra. Sería muy interesante ver quiénes votan y qué votan en contra. Pero, sería, pero con esto subimos el tema. Entonces, retomando lo que nos plantea Jaime, más bien hay que ponerse a trabajar, ya tenemos cuatro meses para ir elaborando, no. No, dos meses para elaborar y, ¿Y tres no, para, meses para juntar, para, para juntar las firmas, para poderla entregar en cuanto inicia la, la sesión. Y a mí me parece muy importante, como lo plantean, por, por lo, porque se tendría que discutir, no le pueden dar carpetazo. una iniciativa que se entregue en estos términos, no le pueden dar carpetazo.